Mis amigos de Tecnoapolis Sean todos bienvenidos a este nuevo video En el cual quiero enseñarte la última actualización de Whatsapp Forward En su versión 9.25 para que te la descargues así aquí abajito en la descripción del video Esta aplicación está genial, esta nueva aplicación de Whatsapp trae nuevas cosas, nuevas cosas Diseños y muchas cosas más Para añadirles a este Whatsapp, así que queda hasta el final De este tutorial, en el cual Quiero enseñarte paso a paso todo lo que Tienes que hacer durante La instalación y durante El proceso de personalizar ese whatsapp así que mis amigos te invito a que te quedes hasta el final, adicionalmente te invito a que te suscribas a este fabuloso canal el cual te brinda la mejor información en aplicaciones el cual se esmera para traerte el mejor contenido, las últimas actuaciones, los nuevos trucos las últimas novedades tecnológicas, así que quédate en este video y suscríbete vámonos allá Una vez que descargamos... Vámonos a lo que es los Archivos y buscamos la Carpeta de descargas o Don Loa. Ok, damos un toque allí Y buscamos la carpeta de descargas Ok, aquí vamos a encontrar esta APK, la cual vamos A instalar, ok Yo le voy a cancelar porque la tengo Previamente instalada Ok, y voy a proceder a ejecutarla Aquí va a encontrarnos en la Interfaz de esta aplicación Va a venir así por defecto, ok Vamos a poder encontrar aquí en esta parte si abajo en el menú de esta vamos a poder encontrar a esta parte de aquí vamos a poder encontrar los temas aquí vamos a poder cargar los temas aquí vamos a poder eh, o este, detener lo que es la última vez aquí vamos a poder tener los nuevos chats ok mis amigos y si dejas presionado este vas a poder enviar o oh, un mensaje a un número que no tengas registrado en tu dispositivo ok mis amigos está genialmente bacana esta nueva actuación y vamos a los ajustes Vámonos a los ajustes Vamos aquí a mod Y aquí vamos a poder encontrar lo que es privacidad y seguridad Lo que ustedes conocen ya como coger la última vez Antivista una vez Deshabilitar riqueta de, de, de envío quien nos puede llamar, personalizar la privacidad, ocultar estados, en de mensajes de estados, mostraros a ti los tics azules después de responder. La seguridad de WhatsApp que no puede pantalla ya sea con un pin, con un patrón o con tu huella dactilar. Ok mis amigos vamos atrás Vamos a poder encontrar en esta parte de aquí Los temas, vamos a darle un toque Y dice descargar temas Y aquí vamos a poder encontrar una variedad De temas lo cual vamos a poder aplicar Como por ejemplo si te gustó Este que se encuentra aquí Simplemente le vas a dar Un toque en instalar Y das a un toque y dice aceptar Automáticamente se va a descargar ese tema Y se va a aplicar automáticamente Y va a quedar nuestro whatsapp de esta manera Así como se ve en pantalla supremamente hermoso Hermoso, y si cambiamos aquí el menú oscuro, vamos a ver cómo queda, a ver si tiene también para aplicar el, el, el tema oscuro en este personaje. Son Que de esta manera, si te das cuenta, genialmente hermoso. Súper increíble pero me gusta más con el tema claro en lo personal Ok mis amigos vamos a irnos nuevamente a lo que es las configuraciones Vamos a lo que es universal Aquí vamos a poder cambiar los colores de la interfaz Como por ejemplo la barra de acción, el fondo... También vamos a cambiar el, la barra de estado, la barra de navegación O sea, donde está chat, grupos, estado Vamos a poder cambiar ese color También vamos a poder tener la apariencia y estilo Como por ejemplo los emojis estilo iPhone Los cuales es perseguido por muchas personas Si simplemente como descargamos estos emojis Vamos a un toque aquí en este flechita como de descarga damos un toque allí y automáticamente va a descargar los móviles de iphone todo depende de la velocidad de nuestro internet Ok, una vez descargado simplemente damos un toque aquí en esta casilla, en esta círculo Damos un toque allí y automáticamente vamos a aplicarlos en de estilo iPhone Ya les muestro, no se desesperen Ok, también contamos aquí con los estilos de fuente tenemos muchos estilos de fuente geniales Los cuales vas a poder aplicar y van a quedar supremamente hermoso Nuestro WhatsApp, ya sea con con tipo de letra femenino, tipo de letra masculino, como quieras quiera llamarlo o que vamos a poder tener muchas muchas variedades también contamos con los iconos, tu icono favorito, el que más te llame la atención vas a poder aplicarlo en este whatsapp para que se encuentre en el menú de aplicaciones aquí encontramos una gran variedad de emojis los cuales vas a poder aplicar así dando un toque y se va a aplicar Damos atrás, vamos a vamos atrás, vamos nuevamente atrás. Y vamos a tenerlo también, lo que es los iconos de notificaciones. Cuando te digo mensajes, para a ser este icono que tengas aquí el que apliques durante estos iconos. Eh, eh, si te das cuenta, viene por defecto de que se encuentra aquí, el notificación 4, pero vas a poder aplicar el que más te guste. Ok, vamos atrás. Vamos atrás nuevamente. Y aquí encontramos con ajustes. Aquí vamos a poder... Cambiar la tarjeta de conversación Deshabilitar notificaciones head. También lo que es Incrementar los límites de reenvío Vas a poder reenviar mensajes hasta 250 chats, También contamos con la activación De siempre en línea También contamos con mejorar la calidad de, la, de las imágenes O sea enviar imágenes en su máxima calidad También vas a poder Deshabilitar el límite de imágenes Vas a poder enviar más de 30 imágenes A la vez Perdón, de 10. Vamos atrás. Vamos atrás. Y aquí encontramos con lo que es pantalla de principal. Con lo que es barra superior. Vamos a tener estilo de barra superior para que se cambie el estilo de navegación. Si te quieres este si te das cuenta, en la parte de abajo. Te muestra una aquí. Mira, se dan cuenta aquí. Si se dan cuenta, allí vamos a poder tener lo que es. Una vista previa Una vez que cambiamos Si te das cuenta va cambiando Y usted elige el que más le guste Ok, si te gustó este simplemente lo aplicas Y también contamos con habilitar historias similares a Instagram Si te das cuenta en esta parte aquí Y separar chat de grupos O tenerlos todos un, en, un solo, en una sola pestaña Ok, poner mi nombre en la parte superior Tal vez habilitar mi información debajo de, de la pantalla principal También contamos aquí con lo que es Desabilidad de hacer clic en Whatsapp También contamos con lo que es cambiar El texto de los títulos, el texto de seleccionar Pestaña, el contador de mensajes No leídos, el contador de mensajes del contador no leído y muchos colores malos que vas a poder aplicar. También contamos con las filas, con el botón de flotante, con los estados que vas a poder personalizar los colores y diseños. Ok, mis amigos, inclemente bacano, chévere. En la pantalla de conversación, en esta parte de aquí, encontramos lo que es la barra de acción. O sea, puede cambiar lo que es ocultar foto de perfil de contacto. Se da cuenta en la parte superior, aquí te muestra una vista previa. Ok, ocultar nombre de contacto, ocultar botón de llamadas. También contamos con lo que es el fondo de información de contacto. Vas a poder cambiar el texto de información de contacto. Vas a poder cambiarlo. Si das cuenta, vamos a cambiarlo rápidamente aquí a un color rojo. Si te das cuenta se va a cambiar una vez que salgamos de esta parte de aquí Ok mis amigos también contamos acá con muchas muchas opciones más para personalizar Vamos a la parte de atrás También contamos con los cambubujas y tic Vas a poder cambiar lo que es el estilo de las tic Vamos a poder seleccionar cualquiera de estos Si sabes que por defecto vienen por dos chulitos Bueno aquí vamos a poder cambiar a todos estos que se encuentran aquí Simplemente haz un toque en la parte aquí de las ribitas, si te das cuenta aquí Aquí, si te das cuenta, aquí te muestra lo que es una vista previa. Vamos a cambiar para que se den cuenta. Vamos a cambiar varias veces para que vean el cambio automáticamente. Ok, también contamos con lo que es el estilo de burbuja. Vas a poder cambiar todas estas que se encuentran aquí. La que más te guste, la que más te llame la atención. Si te gustó este, por ejemplo, si te das cuenta, aquí te iba a mostrar una vista previa. Ok, cambiamos, cambiamos. Vamos a cambiar, si te das cuenta va cambiando lo que es esa parte de allí, el estilo de la burbuja. Una vez que ya te guste uno, simplemente das un toque y vas a poder cambiar lo que es el tamaño del texto. Si te das cuenta, es más pequeño, más grande, como quieran. También contamos con lo que es los colores de la burbuja derecha. Vas a poder cambiar el color, el texto. Vamos aquí el burbuja derecha, vamos a cambiar el color. A un color verde, por ejemplo, a un nuevo color y si das cuenta aquí se ha cambiado. Así, o sea, también vas a poder cambiar el tiempo de la aguja derecha. Por ejemplo, un color como este. Damos nuevo color y se va a añadir aquí en esta parte. También contamos con el color de la aguja izquierda, el color del texto de la aguja izquierda, el color del tiempo de la aguja izquierda, el color del divisor citado, el nombre citado, el mensaje citado, el fondo citado y muchas personalizaciones más. Mis amigos, está, está, está incremente bacana esta nueva actuación. Hay muchas funciones las cuales vas a poder ir aprendiendo. Una vez que instales este WhatsApp Powan en su versión 9.25, su última versión, para que te la saques de inmediato y empiezas a utilizarla y sacar sus máximos provechos. Esta aplicación está genial, esta nueva versión está súper increíble, muchas, muchas funciones, las cuales no te puedo enseñar en un solo video, pero en el transcurso que tú vas a. Eh, teniéndola y observándola Y modificándola Vas a ir aprendiendo sobre ella Si te gustó este contenido Suscríbete a este canal Adicionalmente He te invito a que te suscribas Y actives esa campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique Cada vez que subo un nuevo video Mis amigos, suscríbete Y nos vemos en un próximo video Chao, chao